Y lo mejor de todo siempre es ganando el equipo de Liceo con tres victorias eh, las cosas han la cambiado un poco sobre todo anímicamente no se ven un policía y sin embargo sigue sí, arriba el equipo sí así es uh, creo que esto últimos es partidos último partido uh, de, la defensa lo, no, no ha perjudicado un poco en el primer, mismo primer inning uh, eso le ha dado a ellos un, un ánimo distinto uh, y, y lo hemos metido en el juego pero sabemos todos que eso, eso debe cambiar para poder nosotros estar en la pelea y, y seguir un juego mejor. ¿Ha sido un poco, un poco agresivo la, la alineación con los derechos del equipo de, de por los leones? Los no, no, no. Creo que el, el ánimo se ha mantenido ahí. Simplemente es el primer, lo, el primer inning de todo partido que lo ha ayudado a ellos. Si nos fijamos a los dos partidos, esas tres carreras que han podido hacer ellos marca mucha diferencia, porque el juego había sido, se había dirigido de otra manera. Sin embargo, la punta de la alineación, salvo ejemplo, el 3 y Francisco, o sea, no se están envasando prácticamente. Quizás no será el tiempo de hacer una recuperación con, con la alineación. Ah, es la misma alineación que, que tuvo los tres primeros partidos y tuvo el último partido que jugamos de empate, así que no veo el por porqué cambiar tan rápido en simplemente dos partidos. Ah, simplemente las cosas no se no han dado como, como esperábamos. ¿no? Uh, para, debemos parar lo, la, la, la ofensiva de ellos un poquito más, donde eh, no darle oportunidad a ellos a de hacerlo lo lo hago extra, eso nos no ha perjudicado y, y ahí viene y marca mucha diferencia. ¿Erwin eh, será ya titular o ah, No sabemos, tenemos tres, tres jugadores ahí que pueden ser candidatos. Y... Creo que el día a día uno determinará eh, cuál de ellos estará en esa posición, pero sí, Roger es uno de esos. ¿Sigue hasta el momento Asking para el próximo partido? Sí, así es. La rotación sigue igual. Hasta el momento nada ha cambiado, así que esperemos a ver qué va a suceder ese día. En un primer, eh, en un primer tercio de la serie, 3 cero... Quizás se veía un poco lejos la posible participación nuevamente de, de Smith Royer. Ahora con Máseret L2, ¿cabe la posibilidad de que Smith Royer tire otra salida o Eso hay que, que verificarlo bien. No, no sabemos, no te puedo decir en este instante porque hay que verificar eso con, con, con Smith a ver que, cuáles son las posibilidades de que él pueda pichar. Así que... Simplemente el, el, el domingo, que es el próximo partido, prepararnos para, para ese partido y tratar de ganarlo. Finalmente, vimos algunos relevistas que, que, que volvieron de la lista de, de, de lesionados, que, que estuvieron utilizándose, y, quizá de manera apresurada. Ah, usamos los lo, lo lanzadores en el momento adecuado. Creo que... Ah, se trató de, de, de usar algunos de ellos, eh, siempre el equipo tiene sus lanzadores que se usan en la hora que uno está arriba o, o el juego está empate, así que depende de la situación del juego uno trata de usar los lanzadores y, y de todo partidos eh, no hemos mantenido usando los lanzadores que... que eh, pensemos, pensamos que, que deben usarse en ese momento. ¿Hay presión en la, a la No, no, para adelante. Nosotros estamos arriba todavía. Ellos todavía tienen que pasarnos para nosotros eh, pensar en presión. Ahora, simplemente eh, ganar un partido. Si nosotros podemos ganar un partido, ah, creo que eso eh, estaremos al borde de, de, de la victoria. Así que simplemente eso, jugar mejor el béisbol y, y esperar a ver qué pasa. Sí, cómo no. Amén.